Amar, ¿eh? si no me voy a decir bien, ¿eh? yo no regresará ya más no, no voy a porque esto a mí me, me pone un poquito así el estar frente a, a pero, no, no moverme mucho ah, porque no estar, no, no, no moverme. primero que me enseñaron que el que predica sentado es porque ya está viejito ah, porque me... <risa> es que ya y yo soy un yo soy un poquito impera... ¿Cómo se dice? imperativo imperativo Alguien un día fue a una de, de, de mis, mis, mis, mis uh, reuniones Y llevó una cámara para filmar Y me dijo Freddy... Fue de por gusto llevar la cámara, <risa> la, está inútil por la cámara Porque no te pude lograr Filmar, tú te mueves mucho porque no, no, no, no, no, Pero ustedes están desquitados Conmigo hoy Porque la silla no tiene rodos Para poder moverme <risa> la, la no no Pero Dios puso una palabra muy especial En mi corazón para ustedes eh, y créalo que todo el esfuerzo que usted hizo hoy va a tener resultados. Habrá resultados. La pastora hablaba sobre hacer a veces mucho esfuerzo y qué triste no encontrar resultado. La pastora hablaba de esforzarse tanto y no resultados. Pero yo les quiero asegurar esta mañana. Pero yo aseguro, esta mañana, no porque vino Freddy Godoy de Guatemala. No porque vino Freddy Godoy de Guatemala. Sino que porque su esfuerzo hoy va a tener resultados. ¿Ma esfuerzo hoy va a tener resultados. Y no vamos a irnos a casa como como nosotros venimos. No a casa como Estamos aquí los que debían o estar. ¿Cuántos hablaron a Dios? Aquí sí. estar aquí. Yo no creo en un Dios que manda correos electrónicos ni WhatsApp. No creo que en dios que manda mensajes o WhatsApp. Yo creo en un Dios que cuando él quiere decirle algo a un individuo se lo dice personalmente. Yo creo en un Dios que cuando él quiere decirle algo cualquier a cualquiera se lo dice personalmente. Si Dios me movió a mí desde Guatemala para venirle a decir una palabra, ¿sentíme más de Guatemala pero venir a decir una palabra? Pues eres bienaventurado tres veces dichoso. Eres un bienaventurado que quiere decir ah, tres yeah. veces dichoso. Ahí uh, beato porque uh, si tres yo quiero compartir una palabra con ustedes. Entonces voy a dar una palabra. Va a haber un momento que tal vez no me voy a ver para los que están conectados. Ay, entonces, pero un momento no se pero quiero, quiero darle bien una palabra que el Señor puso en mi corazón. ¿Cuántos están listos? ¿Cuánto lo yo, yo, yo, ¿Sabe qué lo es que, lo que quiero? ¿Sabe lo que, que usted me haga sentir bien, en esta reunión. Que me sentir bien en esta reunión. Una persona que visita a alguien persona que visita a alguno. Se puede ir muy activado de aquel lugar siempre y cuando lo hagan sentir bien. Se, puede, se puede de aquel lugar muy emocionado cuando lo sentir Y yo sé que este, este tiempo, en este tiempo eh, vamos a salir muy edificados de, edificado de esta casa. Y todo esfuerzo... Y todo esfuerzo. Yo creo que sé... Eh, ¿Cuántos cuánto me escuchan bien? A ver, levante su mano, el que me escuchan. Ah, ah, Amén. Yo no me voy a dilatar mucho compartiendo pero yo le decía pero, eh, que al estar aquí me siento un poco famoso <risa> pero sabe una cosa? ¿Me sabe de igual cosa el cristiano el cristiano no cuando hablo de famoso cuando hablo de gente famosa, el, cristiano, el cristiano no corre peligro tanto porque es perseguido Sino corre peligro cuando es admirado por la gente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos tenemos la culpa. Porque a veces admiramos tanto al hombre. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y qué es lo que hace Dios? Mejor llevarse a esa persona. Es por eso el cristiano no corre tanto peligro porque sea perseguido porque Dios ha prometido que al, hombre que, Dios que, perdón, que al hombre que es perseguido Dios lo guarda siempre ha al que el el que pero cuando es, gente, cuando es admirado por la gente Dios no comparte su gloria con nadie Dios no condivide la con Es por eso dicen: se acuerdan, el famoso predicador murió. El con el famoso predicador es muerto. Porque toda la gloria, es para Dios. Porque la gloria es para Dios. Yo sé que todos trajimos nuestras manos. Demos un aplauso fuerte al Señor. <risa> ah, eh, fuerte, fuerte. Ah, no. eh, yo creo que dejé mi móvil acá. ¿Sí? Quiero llevarlo rápidamente a una palabra. Eh, quiero quiero hablarle en esta en esta mañana todavía, bueno, voy a uh, decir, es y quiero tira. hablar sobre viviendo nuestra propia experiencia. Eh, voy a hablar esta mañana de vivir la nuestra experiencia. ¿Sabe por qué? por qué? Porque no hay cómo vivir nuestra propia experiencia. Porque no hay modo de vivir la nuestra experiencia. Y yo quiero, yo quiero compartir esta palabra porque el Señor puso en mi corazón Porque nosotros los humanos a veces vivimos de experiencia de otros Y es bonito hablar de la experiencia de otros Pero le tengo una noticia Es mejor vivir bajo una experiencia propia porque ahí conocemos a Dios. Y yo sé que hay un tiempo que Dios se está activando. Donde Dios está llevando a esta generación. A poder tener una experiencia personal con Dios. Porque nos hemos atenido. Que mi esposo o mi esposa está viviendo una experiencia con Dios. Que mi mi está una Pero es mejor vivir tu propia experiencia con el Espíritu. Vivir la tu ¿Sabe por qué? por qué? La propia experiencia, la tu experiencia es el mejor camino el miglore, la miglore vía para aprender. Voy a repetir esto. La propia experiencia, la tu experiencia es el mejor camino en la vía para aprender y no la experiencia de otra, de otra persona y no la experiencia de una otra persona sino aquella experiencia personal sino la experiencia personal porque cuando se vive una experiencia personal porque cuando es una experiencia personal se reconocen aún nuestros propios errores, reconocer nuestros propios errores? ¿cuánto me están entendiendo hermanos? Amigo. yo quiero que esta palabra pueda ir direccionada a su corazón Oye, esta palabra, arriba ahora yo quiero hablar hoy, vuelvo a repetir por segunda vez sobre mi propia experiencia con Dios Y es por eso yo quiero que nos centralicemos en el capítulo 26 del libro de Génesis Cuando lo tenga, diga un amén Cuando lo diga un No voy a leerlo todo, el capítulo, pero vamos a, a mantenernos ahí Vale, eh, ok, entonces no lo leeré todo, pero estaremos ahí no sé si lo leo solo en español o por la gente que está ah, conectado. Lo lees en español y luego yo lo veo bueno, en Bueno, no, por eso mismo no me voy a extender mucho. Esto no parlo tanto. Dice la Biblia en Génesis capítulo 26, versículo 1. Dice la Biblia en Génesis 26, 1. Después hubo hambre en la tierra. O si fue una carestía en el país, eh? Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos en Agar en Gerar. y se le apareció Jehová y dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré ahora voy a, a, a, a terminar en el versículo 3 pero no quiero que usted se mueva de ahí Okay, quindi finiremo nel versetto 3, ma non vi muovete dalla. Dios le dijo: "Habita como forastero en la tierra y estaré contigo." Y te bendeciré. E ti porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Porque yo daré a, a tu descendencia todos estos países. Confirma el juramento que hice con Abraham tu, padre, uh -huh. que Abraham tu padre. Pero luego dice: "Y multiplicaré pero yo quiero ir rápidamente al grano. al punto. Y quiero hablar sobre el mejor vivir nuestra propia experiencia. Yo soy padre de dos lindos hijos, guapos como yo y su mamá. Y yo, eh, mi primera hija, eh, mi primogénita es canadiense. Ella nació en Canadá, siendo yo misionero allá. Ah, mi, día, mi primera es Canadá, porque es bien, nada, nada. Ella tiene 19 sí. años ya de edad. 19 años. Y mi hijo, mi filho, que lleva mi nombre, que mi nombre. él tiene 14 años. A 14 años. Pero yo hablo muy claro y directo con ellos. Que ellos tienen que vivir su propia experiencia con Dios Le digo, ustedes no se alegren porque tengan a un papi predicador no siete padre predica. Ustedes no se alegren porque tengan una madre que intercede siempre por su papá Tienen que aprender a tener su propia experiencia con Dios Gloria tiene a un padre a un padre, y a una madre. A madre muy de Dios, de, Dios, de Dios. Pero Gloria tiene que tener su propia experiencia. Para poder conocer a Dios. Conocer Dios. Usted tiene que enseñarle a sus hijos. A hijo, aún a su esposo mismo. Y a marido, aunque hoy. Él por misericordia sea cubierto por su experiencia, por la experiencia Y por su oración por Él tiene que entrar a tener una vida de experiencia con el Señor una vida de con Dios. Porque no es vivir de lo, mí, no de lo que me contaron a mí Sino de lo que vivo con el Señor no En este capítulo, voy a entrar rápidamente ah, pasado, ah, de punto. Encontramos a un joven, voy a decirlo así, a un joven llamado Isaac. Uh, o sea, en este capítulo ¿Quién era el padre de Isaac? ¿Quién era el padre de Isaac? Nuestro padre en la fe llamado Abraham. El padre de la fe llamado Abraham. ¿Cuánto dicen amén? amén. ¿Cuántos saben esta historia? ¿Cuánto, ¿Cuánto conocen la historia? A ver, hágame si sí, yo, yo sé esta historia. Amén. Gracias, hermanos, por levantar las dos manos. Porque eso me motiva. Ahora, ¿quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham se conoce, apóstol, como el hombre que levantó más altares para el Señor. Abraham es conocido como el hombre que ha más Si usted me dice, señor predicador, muéstreme eh, aquí de este lado, allá, no se me vaya a dormir nadie, por favor, porque si se me duerme, lo voy a llamar para que siga usted predicando. No voy a dormir nadie porque predicando. A ver, entonces merece que no se me vaya a dormir nadie. Yo voy a ser breve, conciso y directo. Porque yo no quiero que usted salga de aquí como usted vino. Yo quiero que usted se vaya con una experiencia con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque qué triste no llenar las expectativas. Pero qué alegre es irnos con expectativas llenas. Cuando yo encuentro aquí a Isaac, cuando yo, Isaac en perfecto, encuentro a Isaac como hijo de Abraham. Sí, Isaac como de Abraham. Si usted me pregunta quién fue el hombre que levantó más altares a Jehová, era el padre de este muchacho. El padre de Isaac estaba acostumbrado. Isaac diga conmigo acostumbrado. acostumbrado. No, no, diga acostumbrado. acostumbrado a saber que cuando Jehová hablaba con su padre, a saber, cuando, uh, día hablaba con su padre, Abraham levantaba un altar para el Señor un altar, pero... Ah, pero esa era la experiencia sí. de su papá ¿La del padre? No era la experiencia de él no la su... A veces nuestros hijos Nuestro hijo. Viven de las experiencias de nosotros no de la experiencia. Pero yo invito a mis hijos ya a, mi hijo a que empiece a vivir a La, la experiencia personal de con Dios, la loro con Dios. Yo admiro mucho esta familia apostólica. Yo admiro esta familia apostólica. Yo viendo, vengo siguiendo, no por Facebook, tal vez no por Instagram, al apóstol, pero lo vengo siguiendo personalmente. personalmente. ¿Por qué cree, ¿Per qué cree que lo persigo? Bueno, ahora dígame usted, ¿por qué? A ver, ¿por qué cree que lo persigo? ¿No lo escuché? Porque él no solamente tiene una experiencia con Dios. Yo en mi ministerio. Y en ministerio ha sido la única, familia la única familia. Sin menospreciar a nadie. Que no a ninguno. Que creo que toda la familia tiene una experiencia con Dios. Usted, usted mira gloria hoy. Gloria, que aquí quizás no habla mucho no tanto. pero gloria tiene su propia experiencia con dios en casa del apóstol todos tienen una experiencia con dios aunque usted mire que los hijos aunque usted mire que nuestros hijos a veces son eh, como que no pasara nada pero es una familia que tiene una experiencia con dios y eso a mí me gusta mire que ya me quiero parar y correr pero, pero óyame lo que le voy a decir pero de igual que voy a decir a... hoy quiero enseñarte que la propia experiencia con Dios voy a, voy a enseñarte que la tu experiencia con Dios vale la, pena. vale la pena manténgase con la Biblia abierta ahí, la Biblia. ahí es donde empezamos a leer donde a ahora si Abraham, si Abraham tenía experiencias con su padre, ver, la experiencia del padre. no quiere decir que Isaac tenía la experiencia directamente con Dios querido esposo a ti te hablo en esta mañana la experiencia que vive tu esposa con Dios no es la misma experiencia que tú la vives tú tienes que vivir la propia experiencia con Dios en nuestra casa se vive una experiencia con Dios mi oración puede cubrir a mis hijos pero ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios. Señor predicador, ¿cómo conozco yo a Dios? Cuando empiezo a tener la propia experiencia con el Señor. Abraham tenía experiencia con Dios. Ahora Dios quería llevar a Isaac a tener su propia experiencia con Dios. Capítulo 26, donde leímos, dice, después hubo hambre en la tierra. Después un, leí un delirio, 26. Okay. <risa> Además de la primera hambre Otro, la que hubo en los días de Abraham, de Abraham. y se fue Isaac Abimelec, a, a Abimelech, rey de los Filisteos. Quedémonos ahí un momento. Prima, a la luz de la palabra, con la parola, encontramos que había hambre en la tierra. ¿sí aparte la del tierra? hambre que había acontecido en el tiempo de Abraham. Aparte de la pero Dios le hace vivir a Isaac una hambruna. Yo le tengo noticias. Eso se habla de crisis. Y las crisis no matan al hombre que tiene experiencias con Dios. Las crisis son oportunidades para conocer a Dios. Voy a repetir. Las crisis no matan al hombre... No chino, no. sino que las crisis son oportunidades para el hombre de Dios y le tengo noticias noticia. porque, en este momento, Isaac, porque en este momento Isaac en este momento Isaac, en este momento, Isaac estaba, cruzando por una estaba cruzando por una crisis había hambre en la tierra pero oígame lo que le voy a decir pero, que digo. no era para que Isaac muriera no era no era para morir era una oportunidad escúcheme por favor era una oportunidad sentíte era una oportunidad era una oportunidad para que Isaac pudiera tener experiencias con él para Isaac, experiencia con ahora más de alguna persona aquí C'è più de una persona qua. Tal vez está passando por un momento de cris hoy. Que sta passando por un momento de cris. Llámese económica. Que sea economica. Llámese emocional. Que sea emocional. Llámese conjugal. Que sea conyugal. Llame familiar o emocional. Familiar o emocional. Yo te tengo noticias. La cris que estás pasando hoy la que pasando es hoy, una señal de una oportunidad, una oportunidad que Dios quiere darte para que le conozcas en tu crisis. Fe, fe, fe, fe, fe, en la, la crisis. Hemos pasado una temporada de crisis, por una crisis la, famosa la, la famosa pandemia pero cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos a Dios las crisis, la crisis han sido oportunidades, son hasta oportunidades para nosotros. No. Es por eso hoy Queremos decirte que, a morir, que las crisis no son el motivo para el cual pudiéramos morir, que no un para morir. Sino que las crisis, más, más la crisis son, oportunidades son oportunidades para poder conocer a Dios. Escúchame por favor. Ahora, uno no era un momento tan emotivo para Isaac no era un momento muy emocionante para Isaac, Apóstol, no, era un momento de aplausos para Isaac. no era un momento de aplausos para Isaac era un momento de hambruna era un momento voy de... a hacerme un poquito para acá para que me miren acá era un momento de hambruna era un momento de, fama. Era un momento de crisis, un momento de crisis. Dios permite esa crisis Dios, para crisis. que Isaac lo empiece a conocer personalmente si conoce Isaac. ahora cuando la crisis está cuando sea la crisis y el hambre empieza a suceder ahora dice de que Isaac ¿me está escuchando? dice que Isaac se va se, se va a Abimelech, rey de los filisteos como, como que a refugiarse como a buscar ayuda pero una de las cosas que me gusta una cosa que me piace, es que se le aparece, Dios, es que le aparece Dios y le dice no desciendas a Egipto, y dice, no andar en Egipto. cuando le habla de Egipto le habla de mundo, habla de Egipto, habla del mundo. le dice porque yo voy a direccionarte yo te, uh, la persona, la persona que vive una propia experiencia con Dios si, la, el que está apuntando me gusta, me encanta ver a la persona que anota me a nota, ¿no? eh, porque es bueno anotar, ¿Por anotar Cuando Dios le dice no desciendas a Egipto Dios dice, no desciendas". Aquí por primera vez la volta, Isaac aprende y... a oír la voz, de Dios, la voz de Dios Porque su padre estaba acostumbrado que sus oídos oían a Dios su padre era habituado aquí, pero él podía ver, pero nunca Dios le hablaba personalmente a su hijo. Dios no a su hijo. Y sabe que me gusta cuando Isaac cuando saco, tiene su propia experiencia, Jehová le habla y dice esto: Oh, aleluya y fue Isaac Abimelech, rey de los filisteos a Gerrar pues es y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto cuando nosotros tenemos una una experiencia con Dios, experiencia con Dios se nos tiene que aparecer Dios, Dios. cuando me están entendiendo sí. ¿sabe cuál es una de las señales? ¿Cuál es la, una de las Para saber que tengo mi propia experiencia con Dios. Que se me, apa, que me aparezca Dios. Pero no quiero que me vayas a malinterpretar. No es que literalmente tú lo veas ahí personalizado. No ¿claro? es que literalmente lo veas en Pero responde. que se aparezca Dios en tu corazón. Manentú, por. ¿Me, me, ¿Me están entendiendo? <risa> me, que te aparezca. Entonces, hoy, Isaac. Apóstol está teniendo una experiencia personal con Dios. Porque aprende a oír la voz de Dios. Yo le quiero decir a más de tres personas aquí en esta reunión. Aprender a escuchar la voz de Dios es fácil. Dios habla de diferentes maneras. A través de un niño. A través de una enfermedad. A través de tantas cosas. Y cuando aprendemos a oír la voz de Dios, somos gente que empezamos a tener experiencias con Él. Yo cuando hablo, sierva, con mi familia, trato de explicarles que la relación que uno tiene con Dios es tan personal que lo lleva a tener experiencias. Usted ha tenido experiencias con su amado. Con y seguimos teniendo experiencias con Dios. Con experiencia. Pero en el capítulo, voy rápidamente, donde leímos. Pero en el donde Isa, por primera vez, oye la voz de Dios. No es vivir de experiencia de otros. La experiencia que tiene el apóstol Petrar que es su experiencia. La experiencia del apóstol La experiencia que tiene el hermano argentino es su propia experiencia con Dios. La experiencia que tiene el hermana guatemalteca, los hermanos de Guatemala, son la propia experiencia con Dios. La experiencia de de Guatemala son. Mi, miren, ya estoy gritando. Mi experiencia es mi propia experiencia. La mi experiencia, la mi experiencia. Tienes que vivir tu propia experiencia Hasta que no vivas tu propia experiencia No conocerás quién es Dios Hasta que no vivas tu propia experiencia No conocerás qué tan Dios lindo tenemos Escúchame de aquí por favor Alguien dijo Si conociéramos el poder que tiene El poder del clamar a Dios si conoces el poder de llamar a Dios, de gritar a Dios, solo clamando no mantuvieras. Solo gritando lo mantuvieras. ¿Sabe por qué? por qué? La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Porque la Biblia dice, ¿quién uh, de mí te responderá? Y te enseñaré cosas sí. grandes y ocultas sí. que sí. tú no conoces. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Si conociéramos el poder del clamar, si conociésemos el poder de gritar, apuesto al suelo de rodillas estuviéramos. Solo, estaremos solo de ginoquio. Pero a veces no valorizamos tanto Valorizado. El poder de clamarle a Dios. El poder a ti. Mis hijos, cuando vienen en busca de un presente, un regalo, Mi bebé, cuando por, por, por regalo yo le digo: Aquí hay regalos, pero muéstrame tus frutos. Aquí muéstrame tus frutos. Y ellos para mostrarme los frutos Tienen que clamar y buscar a su padre y para debo no llamar. Iglesia yo quiero decirle algo en esta mañana. Voy a decir igual cosa esta mañana Yo no me voy a dilatar predicando Pero me interesa que este punto llegue a tu corazón no, pastor, tanto tiempo predicando, me interesa esto Isaac tenía a un padre que levantaba altares El padre oía a Dios Pero aquí él empieza a oír la voz de Dios Y en su, Dios. Experiencia, en la su experiencia Isaac fue direccionado por él ¿Sabe por qué El ciento <tose> de personas Caemos a veces en fracasos? Porque, eh, porque el 98 de en el no porque Dios quiera que tú vivas En fracaso, en fracaso, en fracaso no Dios que tú seas Si fracaso, no es por falta de experiencia con Dios. Pero no me de experiencia con Dios. Oh, nos alegramos viendo en las redes sociales decir que las, las, los fracasos son buenos. Sí, estamos felices viendo que en social media los son buenos. Pero tú crees que Dios quiere que la iglesia viva en fracaso en fracaso. A ver, ayúdenme, ¿usted cree que quiere que la iglesia viva en fracaso en fracaso? Dios quiere que vivamos de gloria en gloria. ¿Alguien puede aplaudir aquí? De gloria en gloria. Tu nombre, tu nombre De gloria gloria Voy rápidamente Unos puntos más y terminamos Bueno, primero ¿Quiénes están aprendiendo aquí? Levanta la mano, ¿quiénes están aprendiendo? Uno, Isaac tenía un padre que oía a Dios Pero él no había oído a Dios hasta aquí Ok, Isaac tenía un padre que escoltaba a Dios él no lo había escoltado a Dios Hay gente que pregunta, hermano Freddy En los lugares donde voy a predicar, pastora Me pregunta, hermano Freddy ¿Cómo yo aprendo a oír a Dios cuando usted tenga experiencia con él? ¿Y cómo es eso? No es un protocolo de, que de la a, a, la Z, de la Z. No, no, no. Es de que tú te entregues por completo a Dios. No, Pero punto número uno, que voy rápido, de que él... Está en una crisis, y las crisis son oportunidades. Que la crisis son oportunidades. El punto número dos. El segundo punto. Es que él empieza a oír a Dios. Es que Luis a Dios. Punto número tres. El tercero punto, Que él es direccionado por Dios. Que direccionado Dios. ¿Quieres ser direccionado tú? Diga, sí, digamos. ¿Quieres ser direccionado? Sí. Empieza a tener tus experiencia con Dios. Isabel, ¿tú experiencia con Dios. Ahora, una de las cosas que me, me, me agrada. Una de las cosas que me agrada. Es de que el hombre, el hombre que es direccionado por Dios, que el lomo, lomo diri, diri, diri, Dios. empieza a oír la voz de él. Eh, y se sentía... y los, aquí unos puntos que, que quiero agradecer al que está anotando. Tener experiencias con el Señor es muy hermoso. Es muy bueno. Decíanos que su padre tenía experiencias siempre con el Señor. Que el sopa, su, sopa de y la experiencia que llevó Isaac fue una experiencia única. única. ¿Sabes cuál es la experiencia única? ¿Sabes cuál es la experiencia única? Es la, experiencia única? En la, tuya en la tuya con el Señor. Hay gente que me pregunta, hermano Freddy, mi apellido es Godoy. Hermano Godoy, muchas veces me llamo por el apellido. ¿Qué experiencias ¿verdad? ha tenido usted con el Señor? ¿He tenido? Oh, muchas experiencias con Dios. Y a través de mis experiencias de mi experiencia, he aprendido a conocer cuáles son nuestros propios errores también. Voy rápidamente. Isaac oye la voz de Dios. Vamos a llamar aquí a alguien que se está durmiendo, ¿no? Nadie, nadie. Qué bueno que nadie está durmiendo. Felicito a la gente que no se está durmiendo. Ahora. Él se va con los filisteos. Lo iba con Pero una de las cosas que me llama mucho la atención. Bueno, cosa que me atira mucho. Le dice el Señor: No te muevas de aquí y vive aquí errante. Que dice? No te de acá. Yo tendré cuidado contigo. Yo, pero uh, Pero una de las cosas que me gusta Para darse de mi es de que él empieza a tener una relación una experiencia con el Señor que la experiencia con Dios. y aprende a oír la voz del Espíritu e a a... muchos de los que están aquí no me dejan mentir que han aprendido a oír la voz del Espíritu el que están en par... en escuchar esa vocecita que oyes no es tu coco no es tu cabeza. Esta voz la cabeza es el espíritu de la experiencia que tú tienes con Dios. El espíritu de la experiencia que tú con Dios pero nadie te va a entender nadie que no tenga la experiencia que tú tienes con Dios Males no la porque muchas veces tú lo que dices ridiculiza para otros pero para ti no porque estás viviendo la experiencia con Dios entonces Dios le dice a Isaac no te muevas de aquí y le empieza a dar promesas y una de las cosas que me encanta en la Biblia, y de en la Biblia es de que Dios le empieza a dar sus propias promesas a Isaac que Dios le había dado promesas a su padre Pero ahí le está dando promesas a él Porque Hermano, hermana Dios te da tus propias experiencias Y tus propias promesas Dios te da tu experiencia, tu promesa. ¿Qué promesas te ha hecho Dios? ¿Qué he dado tu Bienvenido al club de los bendecidos <risa> <risa> Porque cuando Dios promete Él lo cumple, yo y lo cumple. Bienvenido al club los que Dios les promete porque Dios no es ningún político Dios es un político, una persona que es lo que promete y un Dios que lo que promete lo cumple, Dios es que lo que promete cumple. entonces Dios se encuentra Dios en, se encuentra con Isaac si ¿no? él empieza a oír la voz, él. Él la voz de él y empieza a recibir sus propias promesas eh, recibe, le su promesa. apóstol aquí hay gente que ha recibido sus propias promesas gente que ha promesa? aquí hay gente esperando promesas gente que está promesa? promesa de restauración de su matrimonio. De restauración matrimonio promesa de restauración en sus finanzas la promesa de restauración, en, las promesas de restauración en, sus, eh, en sus promesas que Dios ha hecho que te va a bendecir que Dios te va, te aquí hay gente que ha recibido promesas de un negocio Gente que ha de un Aquí hay gente que ha recibido promesas, hermano, desde antes de salir de su país. Y no se ha cumplido, no porque Dios no, no ha hablado, sino que porque las promesas se cumplen en su tiempo. Y no se se debe en ¿Cuántos aplauden al Señor para despertarnos un poco? ¡Aleluya! ¿Qué me puedo pasar ¿sí? Bueno, me, ah, hermano, me voy a parar un momento. Y si quieres, si quieres, aquí y yo, yo trato de. Que tú, bueno. de verdad que, eh, ahora, no, gracias, gracias. No, Disculpe, esposo No te chirar. No te chirar. Es que me, me gusta estar ahí con la gente. Es que no sé. Gracias, gracias. Cuando te vayas a Guatemala, o sea, en Guatemala, en nuestra iglesia, predicamos con semáforo. No, no, no. Sí, se rió. Y qué bueno que se rió. Porque yo. Cuando yo hablé, cuando yo, okay, que en la iglesia de Guatemala parlamos de semáforo. Eh? Cuando yo hablé con una persona que invité en Italia un día a Guatemala. Cuando hablado con la persona que invité en Italia. Antes que el apóstol, yo conociera al apóstol. Antes de conocer al apóstol. Yo le dije, en mi iglesia sí. se predica con semáforo. Esto en la iglesia se predica con semáforo. Y se rió, como usted se rió, yo también me reí cuando me dijeron. ¿Eso ¿Es normal? ¿Me dijeron eso? Normal. Y me dijo, ¿cómo así sí? En mi iglesia hay un semáforo porque ahí tenemos. Cinco cultos los domingos ah, que semáforo porque cinco culto y, la... y como uno se emociona, y se, calcula, se emociona Hay un semáforo que nadie lo ve Solamente el que está arriba cantando ah, Cuando, se hace mejor que me sube. Cuando está en verde El predicador tiene que dar todo cuando está en verde, el predicador da astuto. Cuando está en amarillo, el predicador tiene que bajar. Ah, cuando está en rojo, cuando está, rojo, cuando está rosa, sí, se tiene que entregar el tiempo, porque viene el otro culto. Debe que enfermarse el que personal. Apóstol, yo... De verdad, yo sueño que aquí en Valencia un día prediquemos con un semáforo. Y que, y que, y que la gente que se haya en la primera, reunión, sí. de la primera reunión esté afuera ansiosa por entrar a la segunda reunión. ¿Cuánto decir, Amén. Amén. Voy a tener que despertar a alguien aquí. Amén. Ahora, predicadores como estos que, que es inquieto. No, no puede estar sentado, pero... Este, Aguanté un poquito, me sujeté a lo que... Ahora, voy a otro punto que casi voy a finalizando. ¿Ok, en otro punto? A otro punto que casi voy finalizando. En otro punto que casi finito. Ahora, ¿Isaac aprendió a oír la voz de Dios? ¿Isaac fue ¿Isaac fue direccionado? ¿Está direccionado? Dios le dio sus propias promesas. Dios le dio sus promesas. Hermano, no viva de promesas de otro. Viven no se le antoje a vivir el evangelio en promesas de otros. No me permitiré vivir el evangelio en las promesas de otros. Porque cuando a... la promesa llegue para que él va a ser para él, no Porque para ustedes. La para él ti. Yo sé que me muerto de y si no sabe lo contento que me siento. <risa> <risa> Porque con los italianos me siento italiano. Porque sabes que con italianos siento italiano. Capish? Sí. Eh, y con los guatemaltecos me siento guatemalteco con, con los argentinos Argentina. me siento argentinos. Y argentino y como mucha carne Ajá. y con los mexicanos me siento mexicano, mexicano. porque comemos mucho chile además si hicieron mucho chile estamos ahí cerca de guatemala a méxico ahora voy a ir terminando con esto como que es otro o, otro, ¿Otro? Ahora, él aprende a tener sus propias promesas. Y saco a su promesa. Ahora, yo ya voy a empezar a profetizar, porque me encanta profetizar. Un día alguien me dijo: Freddy es que tú te la quieres llevar. No, no, no, no no me la quiero llevar, sino que lo que yo quiero es no llevarme lo que Dios a mí me da. Pero aquí hay personas que están empezando a tener su propia experiencia con Dios. Ah, cuando tú tengas tu propia experiencia con Dios, nadie te va a entender lo que hablas. Cuando usted tiene experiencias con Dios Su idioma no es el idioma de ellos Hasta que tengan su propia experiencia Por ejemplo Tú no puedes obligar a nadie A ir donde tú vas Voy a decirlo bien Tú no puedes obligar a nadie pero no obligar a A ir donde tú vas Hasta que él conozca su propia experiencia Y cuando la su experiencia porque cada quien tenemos nuestra propia experiencia pero con Dios. Yo, yo dije que voy a empezar a profetizar. Usted me dice cuando creo. Ha, no, no, no, déjate ahí. Que que yo, yo, yo me retiro y tú, todo todos habla. Ahora, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? El argentino tiene su propia. tenido su propia experiencia con Dios. El argentino ha votado su experiencia con Dios. Habla, que. Okay. La experiencia. Que Dios te ha llevado a tener con Dios. La experiencia que Dios te ha dado para Dios. Que a conocer lo que tú has querido conocer. Te ha portado a conocer lo que tú quieres conocer. Pero luego Dios hoy te dice a ti directamente. ¿A Dios dice hoy a ti? Que la dirección que hoy te está dando Dios. Que la dirección que Dios te está dando. No todos se van a salir. No todos te aprobarán. Porque te van a decir, te van a decir la dirección que estás tomando hoy. Porque digo que la dirección que hoy, Te van a asegurar que es hasta que es pecado lo que tú vas a hacer. Que dirían que es pecado lo que Pero cuando tú tienes dirección con el padre. Pero cuando dirección con el padre. Estás siendo direccionado por el mismo señor que te habló y te hizo de hacer lo que él te mandó hacer. la la parte del padre que te ha mandado a hacer lo que Yo siento por el espíritu. Y el apóstol no me, no me ha dicho. Pero nada sobre la vida de las personas que están aquí. Pero siento que a través de tu experiencia que has cogido con Dios. hoy en este tiempo vas a ser direccionado a hacer algo que para muchos es locura. Seré direccionado una cosa que para de Dios. La más es la más correcta Para poder ser una persona de experiencia con Él un aplauso fuerte el señor sí. Sí. Yo voy a querer algo en esta tarde Que la persona esté conectada Para poder tener una experiencia con Dios Ahora, voy a ir rápidamente okay. Isaac, Isaac Tuvo una experiencia personal con Dios Tuvo una experiencia con Dios por eso él supo dirigirse por el Señor. Este es Dios. Supo tener sus propias promesas. promesas. Pero quiero salir de aquí. Ma También recuerde que su padre, Abraham, su padre Abraham, en el tiempo de Abraham, sus criados abrieron pozos. Usted sabe pozos. Pero en el tiempo los filisteos cerraron los pozos que Abraham ¿Sí? había hecho. El que uso el pozo que Yo le de Yo quiero decir una cosa. Voy a decir cosa. Cuando el hombre tiene experiencias cuando con Dios. Experiencia contigo, voy a repetir cuando el hombre tiene experiencias con Dios. Experiencia contigo, aprende a ser un abridor de pozos. Una, una abridor de pozo. ustedes, ustedes como iglesia son abridores de pozos. de pozos. Ahora no entiendo predicador qué es abrir abrir qué tiene un pozo. Pues el pozo tiene agua ¿Y qué hace el agua? Saciar la sed Calmar la sed Para el que tiene sed Ahora, voy rápidamente Los pozos habían sido cerrados Pero Dios le llevó Es que en el tiempo de Isaac En su propia experiencia Él reabrió los pozos Que su padre abrió Pero cuando abrió el primer pozo no, los filisteos que... riñeron. ¿Qué reír? ¿Cómo es reír? ¿Qué los dientes o renegar. Identidad, y le dijeron, obligado. ese pozo es nuestro. Cuando tú tienes tu propia experiencia, Cuando tú hay la experiencia y empiezas a hacer cosas sobrenaturales, cosa sobrenatural, la gente va a reír contra ti. La gente pero no van a entender lo que tú tienes con el Padre directamente. Ahora, voy a terminar con esto. Quiero que me escuchen. Él abrió los pozos que su Padre le lia dio padre Y dijo... No pasa sí, nada. No Cierra y, eh, no y lo dejo. Encontraron en los pozos, dice que agua viva. En agua viva. Abrió otro pozo. Un altro pozo? Y rieron. No, uh, Pero ¿sabe qué es lo que me impacta? Dígame qué. ¿Sabe qué es lo que me impacta? Sí. Otra vez, el que me motiva. ¿Sabe qué me impacta? Sí. Que él abrió otro tercer pozo. Que ha un altro pozo. ¿Cuántos ha da, dado el señor? Cuando abre el tercer pozo, abre el pozo, dice que le pone como nombre el pozo, hermano amado, le pone un nombre llamado Reabot. Le, le pone el nombre Reabot. Así sí. le puso al tercer pozo. Cosí la ha llamado. Ahora, ¿por qué, él abre, sí. ¿por qué él abre su tercer pozo? ¿Por qué abre el tercer pozo? Le, le, le voy a pedir algo con todo respeto. Y cariño, si usted va a trabajar o a hacer algo muy urgente, por favor, muévase y, y, y se puede ir con confianza. Pero si usted no tiene nada que ir a hacer, no se levante porque Dios tiene una palabra para usted. Amén. Dios tiene una palabra para usted. Y es algo muy particular porque cuando un profeta va a un lugar, el espíritu de Dios... No te dejo hablar, el Espíritu de Dios le muestra por el cual usted se levantó. Entonces el Espíritu le muestra el motivo por el que fui visitando. No es que me quiera creer aquí, pero ¿verdad? hay gente, no lo estoy diciendo por la chica que se va, porque hay gente que se mueve por miedo a qué le va a decir el Señor. Porque es gente que se Pero si yo tengo una palabra para ti, no te la voy a decir, si es personal, te la digo en el oído. En una personal, te lo porque Dios, la Dios no avergüenza a nadie. Porque Dios no, me te muestra a no tenga miedo, que aquí Dios, Dios no viene para avergonzar a nadie. Dios no me a si muestra tú a estás cruzando por alguna dificultad, Dios no te lo va a decir en público, porque Dios no avergüenza a nadie. Si estás pasando en cualquier cosa, no, Dios no lo tiene en público porque no mete pero no se levante por favor porque queremos terminar todo junto la reunión ahora dice que él llamó el pozo eh, Reabod y ese pozo lo abrió él propio cuando tienes experiencia con Dios abres tu propio pozo y sabes qué quiere decir robot y qué significa robot Amplio y espacioso. Amplio y espacioso. ¿Quiere decir? Significa que tú es, cuando tienes experiencias con Dios. Que cuando hay experiencia con Dios. Estás preparado. Sí, si pronto. Para tener amplitud y espacio. Para tener amplitud y espacio. Aposto que aquí hay gente, aquí hay personas, aquí hay personas que están creando su propio pozo. Que están creando su pozo llamado amplio y espacioso. Que se llama amplio y espacioso. Apóstol, usted como hombre de Dios. Me, uh, yo admiro mucho el testimonio de ustedes como familia. Ah, yo admiro mucho el testimonio la Porque no haría si Dios no me ha hablado lo que ustedes han hecho. Porque yo no haría lo que ustedes han hecho si Dios no me hablase. Dejarlo todo en Italia por venir a España. todo en Italia por venir a España. ¿Sabe por qué yo me acerco mucho a esta familia apostólica? ¿Sabe por qué me aviso mucho a la familia apostólica? Porque no lo oí. Porque no lo sentí. No me lo contaron. No me lo han contado. Yo lo viví. Lo he vissuto. Personalmente. Personalmente. Con lo que ellos tuvieron, perdóneme apóstol, tuvieron que dejar en Italia por venir aquí. Con lo que nos la Italia por venir ¿Dejarías tú ¿Dejarías tú tu comunidad para ir a otro lado? La comodidad yo yo digo una cosa, usted tiene que sentirte dichoso. Y sentirte afortunado. Que hubo alguien que se acordó de ti. Que hay alguien que se ha recordado de ti. Porque yo le digo a un pastor, yo si yo no fuese el apóstol si el fue senso, ¿sí? de Prattán, Dios lo hiciera lo que hizo. Porque yo no haría lo que hizo. Dejar una casa. Lasciare una casa. Mucho ¿no? gran, muy muy grande. molto grande. grande. Y vivir. Y venir a vivir. Venir a vivir a un lugar que... muy hermoso, creo que es. Me No hay nadie que haga eso, ya no lo he grabado, ya lo siento. Pues no, si custa, puede seguir hablando para que la persona... Espárate, tú ves. O puede tener el móvil en la mano y grabar ahí. Usted sabe cómo son los de Aquí Yo me veo un poquito imperativo. Ahora, no lo hiciera. No lo, lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré nunca. Y me dice, ¿puedo darlo? Puedo, puedo. Me dice, me dice el pastor, ¿y ¿por qué no lo harás? Dice, ¿por qué no lo haré? Dice, no ¿por qué no haré lo que es la casa de su, su apostolo? Porque yo he conocido la su casa. Enorme, preciosa. Enorme, bellísima. Y Dios viene a una familia a hablar y dice, España. Y viene a hablar y decir España. Y la tierra promesa sabes que cuando yo llego a Guatemala cuando estamos en Guatemala yo hablo con mi familia, con mis hijos y yo hablo con mi hija y no lo voy a decir por nada Gloria pero te, te he recomendado tanto con mi hija que tiene insinuos años. <risa> ah, eh, te he recomendado con mi hija, que no yo tengo una envidia pero una envidia, santa. una envidia santa yo le digo a mi hija yo sé que tú vuelves yo sé que tú ayunas en tu tiempo o sea que de, de y Alto este Yo quiero verte en un nivel que tiene la hija de un apóstol. <risa> oye, yo el nivel de la hija de la apostol. ¿Sabe, ¿no? que, ¿Sabe que Gloriana oye la voz de Dios como usted? Dígame. Y que Dios cuando le habla a la cabeza, le confirma con sus hijos. <risa> usted mira a Elías tranquilito, ahí, pero el muchacho oye la voz de Dios. Usted cree que no habla, pero habla. <risa> Hasta no, que debe tener. Nada, no, no, no. Si Siendo tan guapo, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, veo usted a Sarita. Sí, yes, Pero, ¿a Sarita va a aprender a oír la botella. Ahí donde la ve, Sarita come como yo como. Ya no me va a invitar, Sarita, a casa. Sarita come como yo. Y es impresionante, Sarita, la primera vez que vine. No hablaba mucho, pero hoy Tiene más confianza y, y qué lindo Yo quiero agradecer al apóstol por la confianza De pasar bajo el techo Yo siempre digo una cosa Yo a Guatemala yo no llevo a cualquier persona A posar bajo mí Porque la, tu casa Aun cuando tienes relación con Dios Dios te hace conocer que tu casa Es una casa pura y santa Donde hay Una reina Y hay un rey y en la casa hay príncipes. Y yo no voy a llevar a un psicópata bajo mi techo si no sé quién llevo la casa. Y cuando yo me siento bajo el techo de una persona que me tiene confianza y poso en su casa, voy a decir algo muy personal. La primera noche que llego, yo no duermo. ¿Sabe por qué no duermo? Diciendo, Señor, Qué tremenda confianza me han dado, que al estar posando aquí, ese es tener confianza que me dieron para estar ahí, porque a su casa usted no tiene que llevar a cualquier persona. A Primero, aunque duerme en una cama de agua, ¿verdad? me siento no incómodo, pero un, una incomoda, un incomodamiento lindo por la confianza que me dieron estar ahí. Ahora, le voy a decir algo. ¿okay? Ya voy a terminar esta palabra. Aprender a oír la voz de Dios. Si yo le digo vieja, yo quiero que tú llegues a este nivel. Yo por eso quiero tener, que le a María Luisa para que, para que te conozca a ti ¿verdad? y que se metan juntas a, a ayunar. Esta familia a mí me ha bendecido demasiado. Me ha bendecido demasiado. Y no me importa a mí coger un tren de muy lejos y venir. Porque sé que a veces creo que Freddy Godoy trae, la, trae bendición, pero eso nos a veces nos equivocamos. Uno sale bendecido. ¿Sí? A veces uno dice, yo voy a aportar bendición pero para la iglesia o para la casa del apóstol. Pero aún uno sale sorprendido siendo el bendecido, porque usted es una familia muy bendecida. Ponte de pie. Ponte de pie. El Señor te dice... yo conozco tu corazón y sé que me has dicho dice el santo que quieres conocerme en una manera amplia, como lo que tú me has llegado a conocer el Señor en este tiempo ha cambiado tu calzado ha cambiado tu calzado porque el Señor te está dando una dirección que muchos no entienden que muchos no comprenden no esperes que hay la gente que te aplaude en las decisiones que estás tomando porque va a haber gente que te va a decir que no pero la decisión que estás tomando el Señor le dice es una decisión que te va a llevar a obtener la palabra que se llama Felicidad, porque no puedes estar solo. ¿Me entiendes lo que te estoy dando? Si el Señor no me da una palabra direccionada, yo no te voy a decir nada por arreglar. Dios dice, te estoy direccionando, pero ten cuidado de hacer las cosas en orden como yo quiero que las hagas. El Señor me dice, te voy a enseñar no solamente que te voy a hacer, dice el Señor, digno de que puedas recibir lo que yo te estoy entregando en este tiempo. No solamente eso, sino que viene después de lo que recibes. Eso. Viene a tu casa, dice el Señor. Después de eso, viene a tu casa. se de mí, por favor. Oh, aleluya.